Buongiorno cari amigo da Pablo, el giorno de hoy, un nuevo allenamento, qué allenamento facho, facho un allenamento de cardio con abdomen, per marcar el abdomen, importantísimo el cardio, aunque abinarles ejercicio de, de, de abdomen, lo dos en siemen, cuando bene, aunque si hay un ya una buena dieta, ok, para saltar la corda, si tú hay problemas de las articulaciones, puedes hacer otros ejercicios aeróbicos que no sean saltar la corda como correre, eh, montar bicicleta o aunque eh, fare con el bogatore también te sirve como ejercicio aeróbico de que sea siempre continuo el giorno de hoy vamos a fare 35 segundos de corda y 35 segundos de, de abdomen vamos a abinarle abdomen, corda, corda, abdomen importante si tu corda es tropo lunga la puedes eh, ponerle más corta, puede sistemar. Eh, una otra cosa, sí, sì, importante, utilizar el pulso, el pulso, el pulso en el salto, en el salto de la co corta y saltar tranquilo, relajado, relajado, amortiguando un poco la caduta. El día de hoy, como podéis guardar, voy a saltar en una superficie un poquito difícil porque es muy estrecha. Debo estar en mucho, mucho en meso porque si no me hago mal. Porque habíamos <risas> solamente puro verde, puro verde. A allora, tú. Vaya a casa tranquilo, puede girar voy, como voy, saltar en uno, en dos. Lo importante es hacer 35 segundos. Ok, vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad de nuestro, nuestra mano. Muevo el cuerpo, muevo el pie, muevo el pie. hago esto, aunque debo beber un poquito de agua, un poco de agua. Ok ok, perfecto, perfecto perfecto, me piego ok, yendo ok, ok, okay. voy a aprovechar en para enviarle un saludo a María Marastoni, hermanito Pablo, hay un ejercicio para para, para demagrir y aunque eh, marcar el abdomen vamos a hacer cuesta, este, este ejercicio es interesante porque tú lo puedes hacer tutti giorni lo puedes hacer, tutti giorni, siempre y cuando tú sappia saltar la corda eh, va bene, va bene, farlo, va bene, va ok, perfecto. Vamos a. Voy a meter mi timer, así iniciamos nuestro, nuestros ejercicios. Vamos oh, si a buscar el timer, que no lo veo qua. no lo veo, no lo veo. Aproximadamente, ¿esto ¿cuánto dura? Dura 15 minutos. 15 minutos. hacemos corda, abdomen, abdomen, corda, ok. Perfecto, 10 segundos de recupero, yo bebo un poquito de agua. Bebo okay, un poquito de agua. Muy bien, el agua, métámosla. Métámosla lì. Ok, perfecto. Preparate con la señales, con la señal. 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Saltando la corda normale, normale. Salto la corda, l Inizio sbagliato, inizio sbagliato, guarda. Lentamente, lentamente, lentamente. Amortigo la caduta, guarda. Gira il pulso, gira il pulso. Ta, ta, ta, ta, ta. 35 secondi, 35 secondi. Dopo di questo andiamo con... No, dopo di questo c'è un, una piccola pausa di 10 secondi e mi e preparo per fare esercizio per l'addome. Ok? Que volete a marcar sí. <ríe> ah, diablo maría maría no es baleado <ríe> ok ha hecho la pauseta vamos a iniciar nuestros ejercicios para el abdomen nuestro próximo vamos a hacer el mountain climber mountain climber mountain climber postura va de la postura no alzo más la punta del pie esquina directa guarda uno dos uno dos uno dos este ejercicio la en que, en que le brasa continua me preparo, para saltar la corda la superficie es muy estrecha, pero va a ver, no hay problema si sí va, nuevamente Punta de pie de amortiguo la caduta. Mantente firme. <ríe> Ok, vamos a meterle... Plan, plan, plan, plan, plan. Plan. Ginocchio. No debe tocar el materacino. No lo debe tocar. pa, pa. Mátalo acá. Sin tocar. Dirito. Sin tocar. Si tú estás fuerte puedes hacer esto. Si no te ferma. La corda no puedo hacer tantas variaciones porque estreto puesto. pero uno, dos, si lo puedo hacer, uno, dos, como un cabalino. Mantente, mantente, mantente. Yo he hecho un video que se llama Alineamento Espartaco: tres minutos y con la corda, después espartaco he como 80. Ciegamente. No, pero no todo súbito De 20 en 20 Como un cabalino pa Ok Prepárate Cuadro bueno, pa Voy a tocar la punta de, del pie Guarda, bueno, toco, toco, toco Vado dietro Dietro Toco Pado dietro, toco, pado dietro, salgo, salgo, salgo, pado dietro, pado dietro, Pues estos ejercicios los pueden hacer todos los días. Aunque tú puedes modificar la el tempo, el tempo. Ahora está dando un voto dietro, me facio mal. Toque, Nuevamente. Continuo, continuo Empiezo a sudar un poquito Comienzo a sudar Ok, ok, ok Salto en un solo pie, guarda Tú salta como voy, importante Pare 35 segundos Continuo, no importa, no importa, no importa que sbales No importa No importa que tú sbales, no importa No importa que esto es no importa, es normal. Siempre sí. vamos a hacer el abdomen, plan. Vamos a meterle oblicuo, oblicuo, oblicuo, oblicuo, va, puesto. Uno, dos. El próximo abdomen y después el próximo cambio de lato. Continúa. Se resiste, resiste. cambio de lato de público. Okay. yo esto lo veo fácil, está iniciando, esto te fa bien, ¿Cómo andamos María, María Marastoni, como andamos? Uh, uh. se siente un poquito la fatiga, pero es normal, todo con este esfuerzo vendrá pagado, sí. la belleza Costa, la salud te costa. Todo costa en tu esta vida. Debes forzarte. Disciplina, volia, motivación. Uh. Cambio de lato, cambio. Cambio. Cambio, cambio, va. Vamos, vamos, resiste. Yo me aleno con T. Salto la corda, salto. Salto, salto, salto. Salto, salto. Tú que puedes girar la corda. Yo no la giro porque no voy a farme muy mal. Vale, vale, vale. En cuesta cuarentena tú si hay el espacio a casa, lo no fallo. Guarda, guarda como giro el manico, guarda el pulso. <risa> ok, va continuo, abdomen, abdomen. Vamos a hacerlo alternato gino gomito tocando un ginocchio vamos a hacer un submarino uno, la bicicleta Ta, ta, ta. toca toca Ay, mi abdomen 60 60 vengamos con la corta con la corta tú salta con mi voz no entonces sé girarla ta, ta, ta. para a hacer no me faccio mal mueve, el pulso, el pulso Sato. guarda de frente abdomen, abdomen me extraño Manos soto el glúteo, soto el glúteo, pues. No toca tierra, no toca, no toca. Continúa, continua. Sí, sí, sí, sí. Continúa. Ok, Vamos a abrir y cierro, guarda. Abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro. abro. abro. abro. abro. abro. Quedo nuevamente, va, su, va, sí, sí sí sí su su su su su su su su su su va. su su su su <gr> De girar la corda. Como un caballino, la guá. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uh. Sí, sí, sí. Nuestro próximo, vamos a hacer ponte. Ponte, ponte de abdomen. Dopo no te despiego. Dopo no te respiego, Dopo no te despiego. No ok no pegaré cuesta ponte ponte vada ¿vale? vado camino camino camino camino cuando fin en fondo está nuevamente está avante avante avante nuevamente está está continua Sí. vamos vamos vamos vamos Corda. Corda, Corda, corda. Corda, vamos vamos vamos vamos hacer son 15 minutos, 15 a estos es ejercicios, hay que añadirle una sana y correcta alimentación, dormir bien, evitar tanto azúcar, eh, el licor, en esta vida de todo si puede, pero con moderación, <risas> ya ya ya, ah, andamos, manca poco, va continua. Abdomen. Abdomen. Abdomen. Ah. Vamos a hacerlo corto, corto. Ah, qua. Qua. Corto. sí. sí. Salgo. Guardo un punto fiso, guardalo. Guardo un punto fiso. Sí, salgo. Sí. Ah. Resiste, resiste. María, María, ¿cómo va María? María Marastón. ¿Cómo va? Ah, ah, ah, ah, ah. Tú lo pediste, sufre, sufre, sufre, resiste. Vamos, andiamo. Vamos, andiamo, andiamo. Último, último, último. Último. Ok. Andiamo. Andiamo con, con la corda. La corda, la corda. Una corda. Manca poco, manca poco, dai. Manca poco. Ah. Si, sí, si, sí, si, sí. la fachamos, la fachamos. dai, vamos a cambiar un poquito. Como un caballito, guarda. Voy a aumentar la cadencia. Tú la fai como voy. Tú no compites con ninguno. tu compites con tu estrés Abdomen. Guarda el último. Guarda que vamos a fare Guarda que vamos a fare Guarda, papá. Guarda. siento, Su. Alzo. Shoo. Alzo. Shoo. Alzo. Alzo. Su. Alzo. alzo, su, alzo, su, alzo, cambio de gamba. Su, alzo, su, alzo, su, alzo, su, alzo, su, alzo, su, alzo, su, alzo, su, alzo, su, lo falta hecho. No está tan difícil, ni que imposible de no Gracias a todos por guardar estos ejercicios de cardio y abdomen para marcar. Los consejos de hacerlo todos los días, todos los días. Solamente 15 minutos. Gracias a tutti por guardar este canal. Si ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. Mete <ríe> la campanita, así que la notífica, así te arriba, súbito el armamento y se en forma primos que los altre. Gracias a tutti. De cuore, Juan Pablo. María Marastoni, ¿cómo andas? María, tú lo repites otra vuelta. Tu hermanito, tutti, giorni, va bene Repítelo otra vuelta. Chao, chao, chao a tutti.